Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la gente que esté entrando a esta transmisión Ahí está Buenas tardes gente de Facebook, gente de YouTube, gente de TikTok, de Instagram, de YouNow Hola, ¿cómo están? Cuántos más me gusta, tengan? más perdedores, gracias a hola a, a Leo Hola, ¿cómo estás Leonardo? Bienvenido, ¿cómo estás? Allá en TikTok Y de este lado tenemos a Jabalaba, a mi madrina Xochitl, a D'Alexis Ortigosa A Karim, a Javiercito Martínez, ¿no hay audio? ¿No hay audio? Hola, hola, hola, hola ¿Me escuchan o no me escuchan en Instagram? Díganme si me escuchan o no y pues para la gente de Facebook y de YouTube, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? Quería hacer estas transmisiones o comenzar a hacer estas transmisiones por la, por la tarde, eh, porque comúnmente no tengo tiempo de leer mis libros. Tengo muchos libros sobre temas de misterio, fenómenos paranormales y cosas de esas extrañas que a muchos de nosotros nos gustan. Entonces decidí, pues, ¿por qué no leer y discutir al momento, no? Así yo aprovecho el, el leer todos los libros y poco a poco voy avanzándole. Y también, pues, vamos discutiendo en el camino, pues, las cosas que digan esos libros, ¿no? Porque son cosas, son temas muy interesantes y qué mejor que vengan de, de autores que escriban a partir de sus experiencias, de sus estudios... ...del conocimiento que tengan sobre diversos temas. Daba Baukas dice, ¿te acuerdas de mí? Te mando un abrazote, de Daba Baukas. Rafael Arias, saludos desde Santa María, California. Rafael, Héctor Salinas, ¿por qué tan temprano hoy? Hoy vamos a, a ver algunos temas. Ahorita me van a ayudar ustedes. Dice, no, en la tarde no es que estoy trabajando a estas horas. No te preocupes, Chava Ramírez, se quedan guardadas las transmisiones. Y va a ser una transmisión diferente a las que hago en la noche, porque en la noche lo que hacemos es eh, que ustedes me mandan las evidencias paranormales, me mandan fotografías, me mandan videos, eh, me, me hacen preguntas, me cuentan sus historias, pero ahorita en la tarde, pues podemos hablar sobre lo que dicen los libros, y tengo tres libros este, esta tarde para ver cuál de esos les gustan, y cuál de estos escogen, aquí tenemos los tres libros que, que elegí para esta tarde, y para comenzar con estas transmisiones, y podamos hablar de estos tenemos este que es los dioses vinieron de las estrellas de eric von daniken todo lo que tiene relación con alienígenas ancestrales que sale en history channel tiene que ver con los libros de von daniken este señor hizo de su idea toda una materia toda una materia en el tema de las pseudociencias y esta es la astro, astro arqueología o astropaleontología, no, astro, paleoastro, paleoastrología, paleoastrología. Es este, Eric Mondanikel, eh, los dioses vinieron de las estrellas, es lo mismo de alienígenas ancestrales, de aquí se basan muchas de esas cosas. Va a ser reunión de lectura, algo así, Elena V. y el otro es el significado de los sueños, pues este yo creo que también es bastante interesante, yo no lo he leído, estaría bueno saber qué onda con el significado de los sueños, ¿no? Gracias por tu contenido, amigo, desde El Salvador. Gracias, Eduardo Alvarado, a ti por estar en estas transmisiones. Y tenemos a Fantasmas y fantasías, el enigma de la percepción y comunicación con los muertos. Fantasmas y fantasías de Roberto Mares. Este es un libro que encontré por ahí. Muchos de estos libros pues, eh, los he encontrado en bibliotecas antiguas, en donde tienen libros que, que ya son de uso, y me voy haciendo de todos estos ejemplares para mi colección, entonces tengo muchísimos, muchísimos libros, y cada rato estoy buscando más libros, pero el problema es que no tengo a qué hora leerlos, entonces pues me pareció interesante que si los leemos juntos, pues y los discutimos juntos, entonces se va a hacer algo mucho más eh, práctico, Elena Ove dice, no estudié, Mono Gris, hola, hola, saludos de Puerto Rico, un abrazo, Mono Gris, ¿cómo estás? Buenas tardes, madrugaste hoy, Diego, no, no, pues es que vamos a hacer dos transmisiones seguramente, Fernando Barr Barranco desde Ohio, un saludo, ¿has leído has leído los de Dross? Los libros de Dross, eh, no los he leído por una razón, y es que a mí no me gustan las novelas, los, los libros de Dross son eh, novelas eh, de ficción, y bueno, eso es, eso es algo que Dross crea, crea sus historias y pues las plasma en el libro. Estos libros que tenemos acá son diferentes, no son, no, no parten, aunque parezca que los fenómenos paranormales son ficción, no lo es así. Eh, entonces Dross hace novela y a mí no me gusta la, la novela. Nunca he leído un libro de Dross, pero sí he leído algunas novelas de ficción y no me llama mucho la atención es bueno para la gente que no lee es bueno porque te hace pensar te hace abrir la mente poco a poco con la lectura con respecto a estas historias que van narrando en los libros pero como yo ya me salté la parte de, de la lectura entonces yo voy directo a los libros que tienen más como pensamientos como ideas como que hablan sobre un tema y lo, lo barajean, ¿no? Lo abren para que podamos pensar más acerca de estos temas. Por eso no me gustan los, los libros de, de novelas. Y cuando es común que... Oye, pero ¿te parece a Oxlac Castro? ¿Te lo han dicho? No, ¿quién es ese Oxlac Castro? ¿Quién es ese Oxlacastro? bebé, ¿por qué tan temprano estamos aquí para platicar juntos? Pensé que era un video, dice Kip. No, estamos en vivo y en directo para Facebook, para YouNow, para Twitch, para TikTok, para YouNow y para Instagram, para seis plataformas. Soy un aborazado, seis plataformas en vivo y en directo ahora mismo. Aquí, aquí, si ustedes vieran, esta desde mi ángulo, verían puras eh, pantallas, puras pantallas y puros chats. Eh, gracias a compartir la transmisión gracias a todos porque estén aquí cuál van a querer van a querer el de fantasmas van a querer el del significado de los sueños o van a querer el de los dioses vinieron de las estrellas obviamente esto va a ser didáctico esto va a ser lo vamos a hacer eh, pues algo ameno no crean que va a ser aburrido leer esto va a ser interesante porque lo vamos a discutir entre todos así que cuál quieren a ver el voy a ver cuál cuál dice el número uno es el de los ovnis o extraterrestres uno el dos es el de los sueños y el tres es el de fantasmas uno dos o tres uno extraterrestres dos sueños tres fantasmas cuál cuál quieren uno dos o tres pongan ahí en los en el chat dice chio y ¿qué onda chio cómo estás dice que el número dos el de los sueños quiere chio qué onda chio ¿Cuánto tiempo sin, sin saber de ti? John Smith dice que el 2 el de los sueños. Kip dice que el 1. Elena entre el 2 y el 3. El 3 están parejos. Manuel Dávila dice el 2. Alguien más dice el 1. Jorge Torre, Fernando Barroco, 1. Diego Zaragoza, 1. John Smith dice 2, el 2. Pues vamos a descartar el 3 en los fantasmas. Parece que no. Están entre estos dos. Dice, tendrás de cañitas de trejo... Jaja, ja, no te quedas saludos desde Tuxtepec, Oaxaca. Sí tengo el de Cañitas de Trejo y lo tengo autografiado, sí, también. Aunque sea pura mentira y farsa, pues es parte de la historia de lo, de lo paranormal, así que claro que tengo el de Cañitas autografiado. Entonces, ¿cuál? ¿El 1, el 2, el 2, el 2, el, el de los sueños? ¿Quién más el de los sueños? Bueno, vamos a ir por el de los sueños. Y ya después vamos a ver si nos da tiempo, vemos sobre los otros. Primero vamos a leer lo que dice atrás, dice el significado de los sueños. La sucesión de imágenes en el sueño es un fenómeno cotidiano que sin embargo nunca ha dejado de intrigar al ser humano. Soñamos con personas vivas y muertas. Hay sueños en blanco y negro y en colores. Sueños repetitivos, angustiosos, simbólicos, de un pasado que vuelve con todo detalle, incluso proféticos. ¿Se trata de visiones absurdas o tienen un sentido? Soliat Sol Tan Sun pasa revista a las diversas escuelas que han dado su interpretación de los sueños y a los periodos históricos en que el ser humano se ha desentendido de ellos y a los tiempos en que en su incógnita ha, des ha despertado fantasías, espectaculaciones, e investigaciones científicas. El volumen se completa con un glosario que ayudará al lector a comprender mejor este fascinante tema. No se preocupen, aunque esté rebuscado el lenguaje, que esté medio raro, yo se los voy a hacer más entendible. No se preocupen por cómo, cómo venga escrito. Yo voy a hacer que le entiendan a todos, ¿sale? Aquí la pregunta primero es, ¿todos sueñan? ¿Todos tienen sueños? Eh, yo, por ejemplo, yo sueño diario. No hay un solo día que diga, ah, no, y no soñé. Todos los días sueño. ¿Quién de aquí sueña todos los días? Hay gente que se quiere comunicar para hablarnos por teléfono, por WhatsApp y, y hablarnos de sus sueños. Sería bueno, ahorita más adelante a lo mejor dejo abierta la línea para que puedan llamarme por WhatsApp y contarme sus sueños. Solamente díganme... ¿Qué sueños han tenido? La de Cañitas me dejó dormir una semana creyendo que fue real. Yo casi no, será normal, dice Dulce. Dulce dice que no sueña. Eso es lo que no sé, Dulce. Si soñar es normal o no es normal. O qué tipos de sueños dependen. O sea, este librito, aquí nos va a de, decir algunas respuestas de las que tenemos con respecto a ese. Dice que yo cuando sueño algo importante lo anoto. Sí, es, es bueno anotar los sueños. Yo soñé que me robaba un ovni, que te, que te abducía un ovni, mi hermano, allá en Instagram. Eh, cuenta sobre el caso de Josué. Dalexis, ya tuvimos una llamada con Josué hace una semana. Puedes verlo en mi canal, hay una entrevista con Josué aquí. Ox, el cuentacuentos, esto confirma que ya está grande. Le falta decir, acérquense, mis niños. Les tengo una historia que contar. Lead, eh, pues seguro, es que a mí me gusta leer. Y no hay otra forma de leer que... Y mejor que compartir lo que se lee porque de aquí viene el conocimiento si no si no voy a estar como todos los demás de, compartan compartan compartan compartan compartan eh, ma, mamón eh, Belcebú eh, Satanás no no quiero ser como todos esos exploradores paranormales que que parece que nada más van arreando fantasmas, en lugar de arrear vacas, en el, en el día arrean vacas y en la noche arrean fantasmas, entonces no quiero parecerme a ellos, sí quiero al menos que cuando tengan una conversación conmigo con respecto a estos temas, pueda eh, decirles, incluirles muy buenas respuestas, ¿no? No solamente de no, no, yo, yo vi la bruja, yo vi la bruja, el bruja huanga, bruja huanga. entonces no quiero ser de esos, quiero poder hablarles con conocimiento. Es como cuentos de la cripta más actual y chistoso. Es de todos los ánimos. Yo estoy haciendo una piñata. Aquí la Drago está haciendo una piñata mientras está escuchando. Mándame saludos, bro. Para Guadalajara, Jonathan López, un abrazo hasta Guadalajara. Lo más seguro que todos soñamos, se dice que los sueños pueden ser predicciones y dependiendo de la persona, tienen sueños reprimidos. Sueños reprimidos. O sea, que alguien ha soñado con algo que en la vida normal no haga, es decir, si alguien, pues que sea, vamos a hablar de este tema, que alguien que sea heterosexual, de pronto en sus sueños ha soñado ser eh, homosexual, ha soñado ser lesbiana, eso no me ha pasado, pero me ha pasado, por ejemplo, que sueño mucho con, con leones, y, y los leones me, me persiguen, y eso me da mucho miedo, no sé si sea algo que tenga eh, reprimido y que me dé miedo sacarlo. Saludos, sigue con tus videos, me encantan, te ando escuchando mientras lavo mi ropa. Muy bien, Miguel Ángel, que está lavando la ropa. Gracias, por ahí anda tras los niños indefensos, dice Concepción. Es como el longe moco, yo me estoy haciendo otra. ¿Qué? ¿Otra qué? ¿Otra torta? ¿O de qué estás hablando? Muy bien, vamos a empezar entonces con el libro de los sueños de Soliatan Sun esta es de la biblioteca, muy interesante, libros que salieron hace algunos años y que hablaban sobre diferentes temas, entonces aquí, pues hasta está cortito. Vamos a ver. Dice, el presente libro pretende ser la clave para comprender el significado de los símbolos de los sueños, según las ciencias herméticas. El mundo de los sueños forma parte de un vasto continente en el que el hombre habitó antes de encontrarse encerrado en su realidad material y física. Las diversas escuelas esotéricas emplean una terminología distinta para designar este continente. Unos lo llaman el mundo astral, otros el mundo de los deseos o el primer cielo, pero todos coinciden en que afirmar que por este mundo pasó el hombre en su peregrinaje hasta el mundo físico en que vivimos. Ah... Desde aquí ya nos dice que eh, los sueños, los sueños son, son parte de un mundo astral. Es decir, que cuando nosotros soñamos, nos desprendemos o nuestro espíritu o nuestra mente está divagando en ese mundo astral, en esa otra realidad en esa otra dimensión. Es decir, dejamos el cuerpo y nuestro espíritu deambula en esas otras realidades. Si nuestro cuerpo, si nuestra imagen, nuestra mente o espíritu anda en otras realidades, pues entonces, les voy a contar un, un sueño. Entonces yo, yo me he encontrado muchas piezas arqueológicas. ¿Saben que he tenido muchos sueños donde descubro piezas arqueológicas y siento que es un tesoro tan grande? Que lo que lo voy juntando, lo voy guardando, es como que voy a un lugar y encuentro escarbando piezas, y entonces la desesperación de, de echarlas todas las empiezo a meter a, a una mochila, a una bolsa o cosas así, y he desenterrado varias. No sé por qué sueño eso. Dice Diego Zaragoza: yo sueño en ocasiones que estoy en la escuela, cualquier nivel académico, y siempre me quedo otras, y me, siempre me quedo atrás y me retraso demasiado. Pierdo el ritmo de ir junto con todos. Ese supongo es un sueño reprimido porque no terminé mis estudios en la vida real. Diego Zaragoza, mi hermano, yo sueño lo mismo. Yo sueño lo mismo, que me retraso en la escuela, que todos salen, se, que festejan la salida, que les dan sus títulos o que van bien en las materias y yo voy mal. Siempre sueño eso, Diego Zaragoza también. Yo creo que debe de ser un pequeño trauma ahí por algo de la escuela. Eh, que no, yo no me he quitado ese trauma. Pero ¿sabes qué? que la, No es malo, no es malo ir mal en la escuela. Porque la escuela está diseñada para que todos tengamos un nivel de estudio. Al nivel, supuestamente. Sin embargo, no significa eso que que tú seas más tonto, que seas menos inteligente que otras personas, si tienes malas calificaciones en algunas materias. Significa solamente que tu aprendizaje es diferente y que eres bueno en otras cosas, no en lo que te dicta las materias. Entonces, debes de buscar, cada persona debe de buscar en qué es bueno, qué es lo que les gusta y cuál, qué don trae, ¿no? Si hubiera una escuela universal, para, para cada persona, de acuerdo a su forma de ser, de acuerdo a sus dones, pues habría mucha gente preparada y súper eficiente, profesional, porque desde el niño estaría llevándolo hacia una realización de, de lo que tiene dentro de sus dones y no una materias que hacen que todos tengan un mismo nivel y estén preparados para tener un trabajo, porque para eso se estudia, para tener un trabajo, y ser un empleado, si no te pones las pilas, terminarás siendo un, un empleado, y creo que tampoco sería, no es, malo, es, no es malo ser empleado, pero digo, si algunos tienen más eh, ambición, pues podrían superar eso, y lo pueden superar incluso, sin que vayan a la escuela, así que yo creo que para que ya no sigas soñando eso, mi hermano, tienes que aceptar, que no acabaste en la escuela, pero tienes que aceptar también que eres bueno en otras cosas y que luchando en ese otro campo, no en el de la educación, en el de la escuela, pues puedes sobresalir y ser profesional, entonces no estás de todo perdido. A veces algunas personas ya no pueden regresar a la escuela por tiempo, por dinero, por muchas cosas, pero se pueden realizar en muchas otras que ayudan a otras, a la comunidad, a las personas que son de beneficio para el mundo. ¿Te ha pasado que estás dormido de repente, despiertas y ves a alguien haciendo algo y poco a poco desaparece? No, Blanca Estrella, Segoviano, nunca he visto que cuando despierte vea a alguien que está haciendo algo y comience a desaparecer. Yo creo que lo que pasa ahí es que tu, tu espíritu está viendo otra realidad y conforme estás entrando a tu cuerpo, esa otra realidad se empieza a desvanecer. Porque lo que hay aquí en el mundo son... O lo que hay en, en esta vida, pues son diferentes realidades. Es lo que yo más o menos he estado pensando. ¿Qué es lo que voy a leer en esto? Dice Cronos, no te burles de cómo se viste nadie. Te puedes discriminar de cómo se viste cómo se viste a nadie. No entendí, Cronos. ¿A, a quién, quién está peleando por acá? ¿Están peleando en TikTok? ¿Están peleando por cómo me he visto o qué onda? Ah, sí, dice... Están recibiendo consejos de un tipo que no sabe ni vestirse por Dios, dice Arcadio CG. La verdad no, Arcadio CG, yo soy malísimo para, para vestirme, yo no sé vestirme, pues no sé qué tanto sea el saberse vestir o no, pero yo no soy de esas personas que, que compra ropa o que busca andar a la moda o que crea que con mi ropa puedo llegar a círculos sociales. A mí la ropa nunca me ha interesado. Siempre me he visto eh, cómodo, como me sienta mejor. Y me parece que quien se importe, quien le importe mucho el cómo se vista, pues tiene algunas eh, prioridades materiales, ¿no? Y lo mío, lo mío no es tan material. Lo mío más es filosófico, más, eh, más espiritual, más, más de más humano, ¿no? La ropa no tiene nada que ver, he visto gente vestida con los mejores trajes, pero una porquería de personas que son, y he, he visto personas que andan andrajosos y tienen una calidad humana extraordinaria, así que mi hermano, pues aunque critiquen mi ropa no pasa nada, yo no sé vestirme, ¿no? El Matatán nos manda 20 dólares, Matatán, dice, buenas tardes, Oxlack, un saludo desde North Carolina, el Matatán, gracias, mi hermano, por apoyar esta transmisión con 20 dólares, gracias a toda la gente que me apoya con sus likes, con las compartidas, con los mensajitos, con el cariño, con los regalitos en TikTok, con todo eso, gracias, chicos, gracias. Dice, ¿qué opinas de la vacuna? No puedo hablar de la vacuna, ¿no ven que...? Yo estoy catalogado como una un peligro para la humanidad. La mayoría de los intelectuales no se vestían bien, dice Cosmaker. La verdad, yo cuando, cuando no tenía el suficiente la suficiente economía, sí pensaba que cuando... y, y quería comprarme ropa buena o ropa de moda, eh, siempre decía que cuando la cuando tuviera dinero, pues me iba a comprar ropa buena, iba a andar a la moda, me iba a comprar unos tenis padres, y, y iba a hacer and andar así de farolón, pero la verdad es que ya cuando pude tener más poder adquisitivo, ya fue algo que dije, no, pues es que no tiene sentido. Eh, me he visto para la ocasión, ¿no? Y mientras más cómodo, mejor. Además, el lock se ve bien, ciberpunk está chingón. <risa> Qué decepción, pensé que esta era el canal fashionista, dice Elena Ove. Cuando piensas mucho y sabes más, te olvidas de mirar las cosas vaganas, mundanas. Oxla, ¿qué opinas del chip que quieren implantarnos? Nadie nos quiere implantar un chip. Nosotros mismos desearíamos que nos implantaran un chip, porque un chip ayudaría mucho... El que lo tuviéramos, ya que nos eh, mostraría dónde nos encontramos, cómo estamos, si necesitamos ayuda, si estamos perdidos, y un montón de cosas. Un chip ayudaría bastante. Denme un segundo, regreso. Dice: No le hagas caso, Oxlack, pero eres chistosito. Yo sí, yo sé que soy más chistosito que, que fashionista. Ay, ah, aquí ya, ya tapé la, la pantalla. Ah, ahí está. Gente de. Es que esto de acá, ah, a ver, es que esto de acá no me acaba de convencer, es que esta transmisión de aquí, ah, ahí está, mm. a ver, sí, ahí, ahí me ve más o menos, ahí es que se va cayendo la transmisión de Instagram. Bueno, hola, saludos desde Lima, Perú. ¿Por qué tan temprano? Pues estamos haciendo un grupo de lectura. Bueno, vamos a seguir con el grupo de lectura, porque si no, no vamos a acabar nunca. Los sueños fueron los consejeros y guías de la humanidad. En sus primeros pasos por la tierra y en la Biblia aparecen como el motor fundamental de todo género de actividad. Como aquel famoso sueño del faraón egipcio que interpretara a José, el hijo de Jacob. Luego, con el correr de la historia y la búsqueda apasionada de una razón que emanara de los sentidos a partir del renacimiento, la interpretación de los sueños cayó en desuso. Exacto. Aquí lo que dice, esto parece la Biblia, no sé por qué parece la Biblia, pero bueno. Dice que los sueños son tan importantes que en la antigüedad se tomaban muy en cuenta y los sueños eran parte del eh, futuro de la humanidad del futuro de las personas, de la comunidad quien tuviera un sueño significaría ciertas cosas aquí habla del sueño del faraón con José la historia de José es que era un eh, israelita que cae prisionero en Egipto está como esclavo en Egipto y entonces, en algún momento, el faraón se, se ve en una, en una complicación, tiene un sueño el faraón, y el faraón tiene, le da mucha importancia al sueño. Él ha soñado siete vacas flacas y siete vacas gordas, siete espigas de, de trigo eh, abundantes y siete espigas de trigo sin abundancia. Entonces... Eh, manda llamar a sus magos a sus adivinos de egipto y les dice que interpreten su sueño los magos no pueden interpretar el sueño del faraón y entonces el faraón dice quién puede interpretar mis sueños uno de sus esclavos le dice al faraón señor yo conozco a un esclavo que interpreta los sueños se llama José entonces el faraón manda traer a José y le dice que interprete su sueño José, como tenía, eh, eh, pues eh, estaba con Dios, José, él, él adoraba a Dios y, y Dios le había dado el, dos, el don del sueño, de los sueños, de interpretar los sueños. José le dice que los siete, las siete vacas gordas significaban siete años de abundancia, las siete espigas también eh, significaban siete años de abundancia, pero las siete vacas flacas eran siete espigas y siete espigas de no abundancia eran eh, pues siete años que no iba a haber comida, que iba a haber hambruna en, el, en Egipto. Entonces le dice el faraón, ¿qué debo de hacer? Y él dice pues que trabajen y que junten semillas en graneros para que esos siete años de dificultades, de escasez, pues puedan ser, eh, puedan estar comiendo de lo que, se juntó durante los siete años de abundancia y así sucedió. Entonces el faraón pone a José, a José como uno de sus, eh, como un representante ya de Egipto. Y después ya vienen otras historias con respecto a José, pero con respecto al sueño que tuvo el faraón, es esto que se, a lo que se refiere en esta parte del libro. Después dice que en el Renacimiento cayó en desuso lo de los sueños, en el renacimiento ya no se habla de personas que interpreten sueños, sino que ya comienzan a ver, a, a, a conocer, a ver más sobre la ciencia, más sobre los descubrimientos y sobre el futuro de la humanidad, el cómo va a evolucionar, entonces los sueños dejan de, de ser importantes porque era parte de la, del futuro del ser humano pero era una parte primitiva y me parece que ahí cuando cae en desuso eh, perdemos esto, perdemos el que nosotros podemos ver nuestro futuro a través de los sueños, los sueños nos dicen cosas y al dejarlos de, al, de lado y al pensar que la ciencia nos dice ah pues solamente son imágenes y cosas que, que tenemos reprimidas por ejemplo o que vemos durante el día y que eh, transmitimos durante la noche, entonces dejamos que los sueños no signifiquen nada cuando a lo mejor los sueños nos indican cosas, nos dicen cosas por venir o cosas por hacer que nos beneficiarán. Y eso cae en desuso en el Renacimiento, cuando la ciencia comienza a ser más eficaz y a hacer que empujar más al hombre hacia el futuro. ¿no? O sea, que mis sueños he visto años atrás, el pase COVID, el gobierno comunista de Chile y el chip. No sé, mi hermano, ¿no has visto muchos, muchos videos de los testigos de Jehová, la mejor? Porque eso del COVID, del gobierno comunista y del chip, pues bueno, parece más guión del de, de apocalipsis, ¿no? Hemos pasado por Algún tiempo en los años noventas, donde se hablaba bastante del apocalipsis. Ox, ¿no te has puesto a pensar o soñar con lo que dijiste de encontrar un verdadero fantasma? Puede que sea tu legado en un futuro, pero no te preguntas cómo te afectaría mentalmente. No, mi hermano, nunca he soñado con... con cuando sueño, no sueño ser un investigador paranormal. La verdad, lo, cuando sueño, me sueño en la... En la eso ha de tener un problema, ¿no? Porque me sueño en la escuela, me sueño eh, yendo a fiestas, me sueño conociendo a nuevas personas, me sueño teniendo aventuras, viajando, pero nunca me sueño siendo investigador paranormal o trabajando. Más bien siempre soy chico, siempre soy un adolescente que está en la escuela. Cada cosa que la gente se cree. ¿Tú crees, Úñigo Saludos? Oxlack, ¿tienes mascotas? Sí, tengo... Varias mascotas, sí. Y se entré para hacer bullying y me quedé atrapado. Interesante, dice súper Pues qué bueno que no hagas bullying, mi hermano, porque esto es algo muy interesante que estoy compartiendo con todos ustedes. Después dice, Sigmund Freud, el descubridor del inconsciente, el que puso de nuevo de moda los sueños tras, el otro, tras él, otros hombres de ciencia han profundizado en la exploración del lenguaje. ¡Oh, chingada. Otros hombres de ciencia han profundizado en la exploración de su lenguaje, llegando a la conclusión de que la interpretación tradicional es portadora de una verdad que a veces sobrepasa la comprensión intelectual de la misma, pero no por ello deja de ser cierta. Los sueños son de diversas categorías. Los hay premonitorios que indican a la persona lo que va a suceder si siguen por un determinado camino. Otros son la realización de meros actos fallidos, de acciones de la voluntad, miren aquí dice, otros son de la realización de menos actos fallidos, es lo que soñaba mi, mi amigo, no que soñaba que no le iba bien en la escuela, entonces este es, esto es lo que menciona aquí, de acciones que la voluntad no ha podido imponer al cuerpo, y que el alma realiza cuando el físico descansa, hay cosas que el espíritu quiere hacer, y que el cuerpo no lo deja, a lo mejor, <ríe> a lo mejor uno sueña yéndose al gimnasio, o, o teniendo una vida saludable, vegana o vegetariana, y en realidad no la tienen, pero es porque el espíritu lo necesita, pero el cuerpo no lo ha dejado. O por ejemplo, cuando ¿han soñado que tiene, tienen ganas de ir al baño, que quieren ir a hacer pipí? Bueno, eso podría ser un buen ejemplo, porque eh, en este caso, como que el cuerpo quiere hacer pipí, pero el alma no está en el cuerpo, y entonces no puedes despertarte para ir a hacer pipí. Y muchas veces han terminado, pues, orinados, ¿no? No los niños, no hablo de los niños. Hablo ya cuando tienes conciencia más, más grande, cuando eres adulto y tienes muchas ganas de hacer pipí y de pronto ya te despiertas y se te está saliendo, pues es eso. Dice, ¿tienes reprimida la adolescencia? Tal vez, Miox, tuviste que madurar rápido. Comparado con los demás y por eso quieres vivir o experimentar lo que no pudiste. Pues fíjate que sí, mi hermano, porque sí, desde niño trabajé. Desde niño trabajé y eh, en mi tiempo de ir a la universidad, no fui a la universidad, fui a trabajar. Entonces no, no pasé mi etapa de universitario, mi edad de universitario, no la pasé en la escuela, la pasé trabajando en Estados Unidos. Entonces eh, creo que sí fue parte de, de reprimir mi adolescencia y aunque después regresé a estudiar y hacer la universidad, no fue lo mismo, sí, como que tuve un, un momento de, de re, reprimir mi adolescencia y de que mientras mis compañeros andaban en fiestas, andaban conociendo eh, amigos, amigas, y yendo de viaje, yo estaba trabajando. Actualmente yo soy el que el que anda viajando, el que tiene tiempo, el que puede ir a fiestas, no lo hago porque no quiero, pero afortunado tengo, afortunadamente tengo esa oportunidad de hacer lo que, lo que me plazca cuando despierto, si despierto y, y quiero leer, leo, si quiero jugar videojuegos, juego videojuegos, si quiero trabajar, trabajo, si quiero salir a algún lado, salgo, entonces eso está padre, está padre ser independiente, Oxlack, sea, puedo enviarte un video de lo que pasa en mi casa, todo está bien, pero ahora no tiene, nos tiene tensos, claro que sí mi hermano, mándamelo, déjeme rápido sonarme la nariz y regreso, y vamos bien poquito del libro, pero bueno. Siempre, siempre he odiado la... cuando hay humedad y cuando hay frío. La... ¿Cómo se llama lo que tengo? Alergia. La alergia me hace estar mormado. Y los sueños premonitorios también hablo aquí de que... De que hay sueños premonitorios y muchas personas han soñado eso. Los sueños premonitorios no tienen que ver con, con películas como El Presagio, donde sueñan pues una gran catástrofe, catástrofe, que se estrella un avión o algo así. No tienen que ser tan eh, increíbles esos sueños premonitorios. Puede ser simplemente un sueño de que vas a ir al cine eh, inesperadamente y vas, ¿no? Los sueños premonitorios aparecen. ¿A quién le ha sucedido eso? Yo a mí, al, al menos dos veces, he tenido sueños de esos premonitorios. Saludos, Oxlack, mi hermano Arles. Un abrazo a Jan Junau. Gracias a Crazy Cat 9 también, a Julio César. Eh, a crítico Drian Mendel. Un abrazo, crítico. Súper, dice sí, jaja, súper, súper. Un abrazo a Jan TikTok. Gracias. Dice Belina Velez, ¿a qué se debe la transmisión tan temprano? pues estamos haciendo un grupo de lectura para hablar de temas interesantes. <coughs> A mí bastantes veces dicen una que he tenido sueños premonitorios. Yo he soñado con aliens y lo curioso es que me, levanto, me levanté con un dolor de cabeza y me duró una semana. Yo tuve dos premoniciones y murieron así esas dos personas. Bueno, les ya como destino final, ¿no? Yo quisiera saber qué se siente tener sueños premonitorios. Pues se siente padre, se siente padre tener eso. Un sueño compartido. Yo soñé que me dejaría de querer y pasó. Yo soñé que me dejaría de querer y pasó. No, esa, no, ese no era un sueño, Elena, era una proyección. Porque te portas mal, por eso te dejan de querer, por eso. Puede ser que el cerebro calcule algo que podría pasar conforme a la lógica. Ajá, como una proyección, exactamente, proyección. Fíjate, Ox, yo fui servidor unos años en la iglesia católica... Y hay una doctrina en base a la Biblia. Dice que los sueños, sueños son, que no significan nada. Mira qué interesante, mi hermano Diego Zaragoza, dice que en la doctrina bíblica católica, mencionan que los sueños, sueños son, que no significan nada. Deben de significar algo, ¿no? Deben de significar algo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Qué bueno que me lo dice alguien que estudió y que estuvo dentro de la iglesia católica, los sueños, sueños son, no, todo tiene que tener un porqué, todo debe de tener un porqué, no creo que haya cosas a lo güey, o sea, literal, no hay cosas a lo güey, están porque deben de estar, están por algo, existen por algo, ok, solo los trolls viven así por, por vivir, pero no, no. Dice, varias veces me ha pasado que sueño con una persona que no conozco y amanezco con el sentimiento. Dice Liz West, 90. Liz, ¿será? ¿Cuántos años tienes, Liz? También depende mucho la edad. Y, y si hablamos, por ejemplo, de, de, de que tenemos reencarnaciones, a lo mejor también tu espíritu puede ser joven o puede ser viejo. Pero si amaneces con el sentimiento de que vas a conocer a alguien, Puede ser que alguien más también te esté buscando a ti, ¿eh? Puede ser algo bonito. Omar Fernández nos mandó 25 pesotes de una superetiqueta. Mi hermano Omar Fernández, gracias a toda la gente que apoya el superchat. ¿Saben qué gente de Facebook? Me parece que ya pueden dar estrellas. Eh, chequen si pueden dar estrellas. Avísenme, por favor, toda la gente que esté en Facebook. Si puede dar estrellas, inténtenlo para ver si ya podemos... Hacerlo de las estrellas, porque hoy me llegó una notificación de que se podían ya dar estrellas en Facebook. Y si es así, me gustaría que lo intentaran, por favor, y que me avisaran si ya se puede. Por favor, díganme si ya se pueden dar estrellas en Facebook. A la gente de TikTok les agradezco pues los, los regalitos, las, los likes, las compartidas y bienvenidos a todos los que estén en esta transmisión. crecen los aliens? Dice 007. Sí creo en los aliens. Tengo 35 años, dice Liz West, 90. ¿Ya estás casada, Liz? ¿O todavía no? Los católicos no decimos eso, ha de ser de otra corriente religiosa, pero también que creen Jesucristo. Tony, ¿qué dicen entonces los católicos de los sueños? Yo soñé con mi vecina, pero no fue nada bueno. En la Biblia está la historia de José y usan mucho los sueños premonitorios. Ya hablamos del sueño de José, Elena. De hecho, aquí lo mencionó. Pásate. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, estoy empezando. ¿Ah, sí? Pero puedes jugar mientras. Puedes pasarme de, de categoría. Claro. Pero que no te goleen, ¿no? Por favor. No me expongas. <ríe> pongo... Con un demonio, lo que me faltaba. Pongo al tío Roy a que me pase de categoría en FIFA y que me lo goleen, ¿no puede ser? So, ¿Ah, sí? A lo mejor hacemos transmisión de videojuegos más al ratito. Soy Gerald, mi hermanote. Un abrazote 100 pesos que me manda super superetiqueta. Soy Gerald. Síganlo en sus transmisiones. Cuando me preguntan que quién es uno de los exploradores paranormales que recomiendo, Gerald es uno. Al menos me ha demostrado que todo lo que encuentra en sus exploraciones son cosas reales. No anda mintiendo, no anda inventándose cosas. Así que Gerald, es una buena recomendación para quien le gustan las transmisiones de exploraciones paranormales. Y Enrique Neri, gracias, mi hermano Enrique Neri, 20 pesotes para la transmisión. Qué buena onda, Enrique Neri, bienvenido. Gracias por estar acá, Enrique, y al buen Gerald. Dice Liz West, no, terminas un poco con una relación. Pues yo siento Liz West, no sé por qué, eso es como un presentimiento, como que... Creo que desde que estabas casada no estabas a gusto con esa persona. Sí estabas a gusto, pero no era como la persona que en realidad querías en tu vida. Creo que tiene que ver con algo que te puede suceder y es de encontrar a alguien más que te estaba esperando. Fíjense que eh, no pierdan la, la fe. Cuando alguien se casa y era su crush, no digan, no, ya valió Obviamente no insistan, no molestan a la relación ni nada, pero tampoco, si de verdad, a lo mejor ese crush, si era para ustedes, va, va a llegar, eh va a llegar. No importa que estén cas casados, pueden separarse y puede ocurrir que, que los, que los volteen a ver, que les hagan caso. Así que la, la esperanza muere al último. Yo creo que las personas correctas están cuando cuando debe ser el momento indicado. Vamos a seguir con lo del libro. Dice, cuando el fisco... De otros, los más frecuentes, las más provechosos, están constituidos por un dramático intento de diálogo del ser profundo con el ser consciente que dirige nuestros actos. Es decir, aquí, sí, aquí significado de los sueños, lo voy a poner, significado de los sueños. Yo rayo mucho mis libros, hago mis notas. En todos mis libros, todos los rayos, les pongo ahí cosas para acordarme. Entonces dicen que, que los sueños, al menos aquí dice, debe de ser algo que dirige, que dirige a nuestros actos. Los sueños son importantes, nos está diciendo este libro. Pero bueno, eso es, depende eh, de la idea del autor. Solía tan son. Vamos a ver el significado de los sueños. Dice, ¿qué fue lo primero que existió en el hombre? ¿Sus sueños o su, su, o su realidad material? ¿Qué fue lo primero que sucedió en el hombre? Hace mucho comenzó la transmisión, no, Evelyn Aviles, acaba de comenzar. Eh, ¿Qué es lo primero que sucede en el hombre? ¿Los sueños o su realidad material? ¿Qué es lo primero que sucede en los hombres, Tío Roy, para ti? ¿Los sueños o su realidad material? Los sueños. ¿Los sueños? Sí. Primero lo sueñas y luego, luego ya que lo sueñas y lo deseas, pues ya te llegan, ¿no? ¡Oh! Filosófico, ya ven, dice que primero lo sueñas y después se vuelven realidad tus sueños. Sí, metafísica. Metafísica, ¿eh? Muchos, muchos eh, temas podemos meter en pocos, en tan cortos textos y eso es la magia de los libros, del poderse preguntar, de poder eh, crear más opiniones, relacionarlos con otros temas eso está buenísimo y poderlo platicar así entre muchas personas está buenísimo porque entonces así platicamos todos y, y podemos re, cómo se dice pues tener más información hace cuatro años soñé con el fin del mundo y vi una fecha del 2021 curiosamente pienso que lo que significaba era que este año sería uno de los peores de mi vida Lamento mucho, mi hermano Salvador, que tu 2021 haya sido de los peores de tu vida. Fíjate que, que, el, que, lo, que las situaciones que pasan mundialmente afectan solamente a una parte de la población y a otra la beneficia. Las cosas no son buenas ni malas, solo son consecuencias. Entonces, si a, en un año a todo el mundo le va a ir bien, a lo mejor en uno le puede ir mal, ¿no? esto no tiene nada que ver contigo tiene que ver con lo que has construido en dónde te encuentras y en cómo te proyectas deben de estar abiertos deben de estar deben de soñar profundo pero deben de estar despiertos a la vez para ver su proyección de vida es claro y es muy fácil saber qué va a suceder en tu futuro si tienes proyección de vida si sabes que trabajaste bien, si estás trabajando bien, si estás aprovechando el tiempo, si estás construyendo cosas, si estás portándote bien, a futuro tendrás cosas positivas, es lo que siembras, lo vas a cosechar. Pero si te está yendo mal en este momento y sigues mal y no te has levantado y sigues eh, lamentándote y no tienes para cuándo levantarte de, de lo mal, entonces tu futuro va a ser ese mismo destino, va a estar mal. Es muy fácil saber qué te va a pasar en el futuro. Yo creo que si vienen y vienen con una divina y les preguntas su futuro, solamente es con preguntarte qué haces, qué trabajas, qué es lo que, que ocupas tu tiempo, qué es lo que te gusta, con qué personas te relacionas y, sola, y así sería fácilmente saber qué te espera en el destino, en el futuro. Brujita Jezebel nos mandó 10 dólares por fin, brujita. ¿Qué onda? ¡Feliz Navidad, Oxlack! para todos espero por lo menos tengas unos tamalitos esta navidad gracias brujita qué buena onda oye me sorprendiste con esos 10 dolarotes brujita jezebel me hizo un regalo de navidad oye qué buena onda la brujita hoy se rifó la brujita gracias dice lisa ahí en tiktok yo sí creo que detrás de los sueños hay algo poderoso debe de haberlo debe de haberlo yo tuve suerte este año, he tenido mucho trabajo y dinero. A pesar de la pandemia, deseo que a todos les vaya bien, trabajen duro. Dice Jazz, por ejemplo, allá en YouTube. Imagínense, a Jazz le está yendo bien. Me sucede que cuando duermo boca arriba me da parálisis del sueño. O sueño cosas que al día siguiente casi siempre pasan similares a mi sueño. Evelyn Avilés tiene ese don, ¿eh? Yo creo que tiene eh, más... Eh, tiene más despierta ese, ese don de la premonición de los sueños o de los sueños premonitorios. Y yo creo que si lo desarrollaras más, Evelyn, a lo mejor con algunas técnicas como meditación, eh, podrías poco a poco poder controlar eso que, que sueñas, tus sueños premonitorios. Así que es interesante lo que te pasa, Evelyn. Recordemos que los sueños son tan extensos que solo recordamos el 5 al 10% del 100%. Solo recordamos muy poco de los sueños. Y alguien me había preguntado sobre... ¿Qué sueñan los ciegos? Los sueños sueñan texturas. Los ciegos, como desarrollan los otros sentidos? Entonces sueñan con sonidos, sueñan con texturas, sueñan con sensaciones... No sé si sueñen con olores, pero sueñan texturas. Los, los ciegos de, de nacimiento nunca sueñan imágenes porque nunca las han visto. Fernando CR nos mandó 50 pesotes. Dice una vez, soñé que Corea del Norte y China se unían y comenzaba una guerra contra Estados Unidos, pero México estaba en medio. Uy, mi hermano, pues es que sí, pues sí puede pasar. eh. Corea del Norte y China, pues son... En cierta manera, aliados. Eh, cada uno con sus propios intereses. Y si pudieran hacer una guerra contra Estados Unidos, claro. De hecho, hay una guerra contra Estados Unidos. Una guerra comercial, una guerra monetaria. Hay un pleito entre el dólar y el yuan. El pleito es por el petróleo. Porque los países que venden el petróleo lo lo venden en, y lo compran en dólares pero china como es un país es una potencia obviamente les ah, es que hay un es que hay un grupo de países que dicen ah ok se va a vender el, el petróleo pero se va a vender en dólares se va a comprar en dólares entonces todos están de acuerdos y en este en este acuerdo china dice no ni madres no yo no voy a comprar el, el petróleo a dólares lo voy a comprar en yuanes y e irán por ejemplo lo vende a china en yuanes entonces por eso hay conflicto entre monedas entre los petrodólares y los yuanes y por eso hay un conflicto y por eso no quiero hablar de las pandemias ni de todo esto pero vamos a ver muchas más cosas que tengan que ver con esto del, del conflicto por el petróleo por la compra del petróleo por el dólar y los yuanes, también está el yen japonés por ahí, y obviamente la libra esterlina, así que, pues, fíjense que todos los temas están vinculados con otros temas, no es, no es nada de gratis, no es nada que, que sea por coincidencia, no, todo tiene una razón de ser, gracias Angélica García, que está mirando la transmisión, le mando un abrazote Angélica García, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, y gracias a toda la gente que me está viendo en Instagram y a toda la gente que me ve en TikTok. Y eh, a la gente en Facebook y en YouTube. Lobo Gris dice, Oxlack, una vez tocando en una banda de rock, de, escuchó una voz demoníaca y nadie estaba cantando, solo era un micro, estaba el solo de la guitarra y se escuchó así demoníaco, desgraciadamente no lo grabé. El Lobo Gris, una voz demoníaca, dice que sonó mientras estaban cantando, bueno, estaban tocando, ¿no? God Lunar dice, yo soñé con una que de brujas que me enseñaban cosas, era una morada de pronto, era una noche morada, ¿por qué una noche morada? y de pronto me convertí en un cuervo y podía volar, estuvo muy loco ese sueño y me gustó pues una noche morada o sea, soñaba como pinturas de Van Gogh o algo así, ¿no? Saludos desde Iztapalapa, Ciudad de México un abrazo hasta Iztapalapa bien vamos a seguir con esto del libro entonces ¿qué existió primero el sueño o la realidad material vivir de espaldas a sus sueños es garantía de civilización o una prueba de barbarie hay una cosa cierta jamás el hombre se preocupó menos de sus sueños que en el periodo comprendido entre el renacimiento y el descubrimiento de la psicoanálisis durante este periodo el mundo la sociedad salió del feudalismo se descubrió América y cortando el cordón umbilical que unía al hombre físico a su trascendencia. La humanidad se lanzó a la conquista de la felicidad material, guiada por una serie de normas y principios económicos conocidos con el nombre de capitalismo. ¿Ven? Cuando termina el renacimiento, el hombre se, se involucra más con las cosas materiales, con la conquista, con el oro, con el comercio. Entonces aquí se deja por un lado las cosas espirituales, en este caso el mundo de los sueños. Y el hombre eh, le llama más la atención el oro, la conquista, el poder. <ríe> Anoche soñé con Metatrón, dice el Matatán. En el sueño te puedes convertir en lo que quieras, puedes volar, puedes preguntar, etcétera. Fíjense que yo he soñado que aspiras alcohol porque tengo constipada la nariz. ¿Cómo se llama el libro? Dice Yuri, Yuri. Se llama El significado de los sueños. Es de la biblioteca de muy interesante el significado de los sueños. Y apenas vamos en la primera hoja. Pero está interesante. Después dice. En ese galope frenético hacia el progreso. La humanidad se olvidó de sus sueños, no les dio la más mínima importancia. Eran algo que está ahí, como está en el cielo estrellado, formando parte de un paisaje inútil, tan inútil que no llega a inquietar. Luego vendría Sigmund Freud para decirnos que los sueños son un subproducto de la vida ordinaria, un residuo, residuo de actos fallidos durante el día y que se realizan por la noche, poco antes de que Freud, Freud Sigmund Freud... ¿Cómo se pronuncia? Sigmund Freud, Freud, o Freud o Freud. Freud, le vamos a decir. Poco de antes de que Freud diera de los sueños una explicación materialista y mecanismo, Karl Marx había explicado que los pensamientos son generados por la realidad material y que dependen en último análisis de un estómago más o menos lleno. Vean, bueno, o sea, ¿qué gente tan importante ha hablado sobre los sueños? Karl Marx decía precisamente que los sueños venían generados por una realidad material, por el capitalismo. O sea, sí, sí, espero que hayan ido a la universidad, a la preparatoria, para que entiendan quién es Karl Max, y de lo que está hablando. Porque habla de que está metiendo un tema material en un tema espiritual. Qué profundo. Para darle darle una justificación a los sueños. Y no habla de los sueños como una metáfora está hablando de los sueños que tenemos como humanos cuando Sigmund Freud dice al contrario que es parte del subconsciente de lo que uno lucha o libra cada día y que lo trae reprimido y que lo saca cuando uno descansa cuando uno duerme yo no sé a dónde vaya a ir este libro porque parece un libro de historia en lugar de un libro espiritualista y está bien Está bien que sea de esa forma, porque así conocemos muchas eh, prácticas o muchas ideas sobre los sueños, que no, son, no meramente son del lado espiritual, sino tienen que ver también con lo material y con personalidades, ¿no? Saludos a compartiendo en Men in Black. Gracias, Men in Black, Conspiracy, Conspiracy. Omar Fernández nos mandó una super etiqueta de 25 pesotes, Gracias, mi hermano. Gracias por apoyar esta transmisión. Oxlack trae los lentes de los X-Men. Pues miren, será de burla, pero estos lentes sí son de X-Men, son de Cíclope. Los pueden adquirir en Amazon, buscan eh, lentes Cíclope y son para, para disfrazarse, para ponérselos como Cíclope. Yo los uso para la luz, para que no me lastime la luz de las pantallas o la luz normal para eso lo uso, Ozla, que en tus sueños pregunta quién eres y por qué estás aquí te va a responder cosas muy interesantes quién soy y qué estoy haciendo aquí eh, qué pasaría con la mujer que se fue con un extraterrestre y haría la nave las mujeres sabemos cuando un hombre es casado, si no, pregúntale a Violeta las mujeres saben cuando un hombre es casado, pues por el anillo no, yo creo no como por el anillo, supongo. O sea, el anillo, ah, de, bodas, el anillo Ay, de bodas. El anillo de bodas. Sí. Yo creo que saben por el anillo de bodas. Pues no se lo quitan. Yo, ¿Has visto que algunos señores sí se quitan el anillo cuando van a los tables? Pero les queda la marca. Pero les queda la marca. Sí, Oye, sí, ¿verdad? Sí, bueno. No se pueden zafar de eso de los anillos, ¿eh? <risa> Porque... Si sí, es, sí, es verdad, si se quitan el anillo, si van a una fiesta, a una reunión, al table dance, pues se les queda ahí la marca del anillo y ahí es cuando uno se da cuenta si son casados o no. Ah, dice Mía que por su forma de hablar y su comportamiento. Mía, yo soy casado, soy soltero, soy viudo, soy divorciado, estoy enamorado. A ver cómo me escuchas a mí, Mía. Vamos a ver el sexto sentido, el, sen el sentido arácnido de Mía que como mujer dice que puede reconocer algo de los hombres. Está interesante ver qué me dice Mía, ¿no? Dice David de León, Hola, fabuloso amigo, tengo mucho que no te veo, pero me da mucho gusto que regrese, que regrese. Pues bienvenido, mi hermano, mira, estamos aquí transmitiendo una tarde de, de lectura, hablando sobre temas, estamos hablando de los sueños, apoyándonos de un libro y pues aquí platicando de muchas otras cosas. Llámales el domingo Mira, me, me dice Dice Violeta González Llámales el domingo a mediodía A ver si te contestan O sea, los domingos están con la familia sí. Qué gacho, exacto De acuerdo con Mía, dice Yuri Yuri dice que está de acuerdo Que saben cuando los hombres son casados Andrea, ¿qué te ríes, Andrea? A ver Pues mi novia, Andrea <risa> Pues qué onda, Andrea ¿A poco tú sí sabes eso? También ¿También tiene sentido arácnido de mujer? La punzada lia. Tiene la punzada de la mujer. Oye, Oxlack, a veces puedo descifrar los sueños de las personas o darles una interpretación, pero me baso en los arquetipos de Jung. Muy bien, Pati Suárez, qué buena onda. Fíjate que no he leído, sé quién es Jung, no he leído los arquetipos, eh, por eso estamos leyendo aquí, para poder aprender, porque si no, no me va a dar tiempo de leer todos mis libros en la vida. Y por eso estoy aprovechando este momento, Pati, qué buena onda. Espero que cuando llegue a leer los arquetipos de John, pueda entenderle. Por el momento no te entendí. <risa> los que más desaparecen los fines de semana son casados o con novia, dice Guadalupe Policarpio. Si tienen panza, es casado. ¿Cómo ves? ya yo, <risa> yo ya estoy. No veo, yo, yo soy psíquica. No, Andrea sí tiene un... No, las mujeres tienen una punzada Pero, pero que no. híjole Saludos desde Nicaragua, Marlon sí, Allá no en Instagram Un abrazo, gracias En el instinto, ¿dónde está Mía? No me ha dicho Mía Que, que, me, que me Lea Oxlack tiene cara de tener novia Pero no soy celosa Dice <ríe> Jazz <ríe> ¿Por qué leí eso Jazz? No puede ser Hola Oxlack. últimamente he soñado que rechino Los dientes hasta que estos caen Es muy raro, pero son muchas veces que sueño eso ¿Sabes si significa algo? Saludos desde Chiapas. Evan Morales, sí. Eh, sí está rechinando los dientes. O sea, no es un sueño, sí te está pasando. Por lo tanto, tienes ansiedad. Te recomiendo que vayas a ver a un psicólogo para que te guíe para un psiquiatra y que te ayude con medicina. Porque si estás chocando los dientes o los estás rechinando cuando estás dormido, significa que tienes ansiedad, mi hermano. Así que eso sí es, eso, eso es un eso es producto de eso. Así que te recomiendo, te recomiendo que, que te tranquilices, que te relajes, que tomes algo o que comiences a pensar en el psicólogo o psiquiatra para que te desestreses porque es algo ahí en tu sistema nervioso que tienes. Cuando dicen ya se me parece... Cuando dicen, ya me separé de mi mujer, dice William, aquí todos tienen novia o esposa. <coughs> ¿Qué opinas de la numerología, Oxlack? ¿Cuál es el número que te indican? ¿Está buena la, la numerología? Yo creo que en un momento vamos a hablar de ella. Y Ezequiel 88 nos mandó 100 pesotes. Dice, ¿qué pasó que emitiste más temprano, Oxlack? No, mi hermano Ezequiel. Bueno, sí, hice una transmisión para leer, porque no tengo tiempo de leer y estoy compartiendo la lectura con ustedes. Mira, la lectura que me hace mía con la punzada de mujer es que soy soltero y enamorado. ay, ay. Soltero y enamorado de la vida. Ox. Y muy tímido, así eres. Oh, oh ya, ya me apenó. Yo, yo me chivié. No puede ser. Me voy a poner rojo. Me puse rojo. No, no, tranquila mía. No es cierto era algo así bien entonces dice aquí Karl Marx, pero no desviemos el curso de nuestra exposición antes de hablar del descubrimiento por parte de de freud del mundo de los sueños veamos lo que nos dicen de los sueños las ciencias herméticas esas antiguas ciencias que nos constituyen parte esotérica de las religiones y que dirigiéndose no a la fe sino a la razón nos explican cómo se ha construido el universo. Ok, entonces aquí vamos a que los sueños, de hecho, aquí ya le habían rañado, rañado. Sueños desde el hermetismo. Uh -huh. Desde el hermetismo. Ajá, hermetismo. Hermetismo. Ok, sueños desde el hermetismo.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 Pero todos coinciden en que afirmar que por ese mundo pasó el hombre en su peregrinaje hasta esa tierra prometida, que es el mundo físico en el que vivimos. Ah, ok. O sea, eh, en el hermetismo, la explicación es que hay una realidad, una dimensión en donde el hombre existía o donde el hombre pasó antes de tener este cuerpo material. Es lo que habíamos hablado durante las transmisiones pasadas en donde yo digo que estamos atrapados en un cuerpo material y atrapados físicamente en otro cuerpo material que sería la Tierra y atrapados en otro cuerpo material que sería una constelación o, sí, el sistema planetario, la constelación y así sucesivamente. Estamos atrapados dentro de cuerpos constantemente. Nuestro órgano, eh, nuestra mente, digamos, está atrapado en un órgano de nuestro cuerpo, que es la mente, que es el cerebro. Entonces, si vamos desmenuzando, podríamos encontrar la mente o espíritu y después ya cosa material, que sería el cerebro y después la cabeza y después el cuerpo y después eh, la gravedad y después la tierra y después eh, el sistema planetario, etc. Entonces dice que los sueños existen en ese mundo donde ya pasó nuestra mente por ahí. Y que quizá cuando descansemos volvamos a esa dimensión. Es una dimensión, los sueños. Bueno, suena interesante una dimensión. Yo sueño con mi exnovio. Dice David de León. Yo sueño con mi exnovio preguntándome. A ver, déjame ver. Aquí está. Yo sueño con mi exnovio preguntándome que regresa, que regresemos. ¿Qué significa eso? pero él ya tiene novio. Pues que lo extrañes, ¿verdad? Pues sí. Eh, una que lo extrañas y otra es que también te extrañe. No porque ya esté con otra persona significa que te haya dejado de querer o de apreciar o de tenerte estima o de importarte. Hay muchas... Eh, muchos eh, adjetivos que le podemos poner a eso de la relación. Amor... Cariño, estima, importancia. Alguien simplemente, un exnovio, una exnovia, nos puede preocupar. Significa que hay un cariño, significa que deseamos lo mejor para esa persona y que no queremos que le suceda nada, que, que esté protegida. Entonces yo creo que tu exnovio, no sé cómo hayan terminado, pero puede ser que, que extrañe ciertas cosas tuyas, que se preocupe por ti o que tú también lo extrañes, o que sientas ciertas cosas por él. Pues es por eso, como dice aquí en el libro que estamos leyendo, los sueños pueden ser parte de algo que tenemos reprimido, que reprimimos durante el tiempo que estamos despiertos, y en la noche nuestra mente lo libera, nuestro cuerpo lo detiene, pero nuestra mente lo libera en la noche. Ezequiel 88 nos mandó un... Un dice que es nuevo miembro, gracias Ezequiel. Ezequiel es nuevo miembro del canal, gracias. Una pregunta ahora: ¿Quiénes son más fieles? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más fieles? Híjole, híjole. Las personas de buenos sentimientos. ¿Las personas de buenos sentimientos? <risa> Ellos son los fieles. ¿Tú quién crees que sea más fiel? o mujer? Pues es que. Hoy bien, a ver, mejor la pregunta. <risa> ¿Al revés? Es que, fíjate que en el mundo hay más hombres, me parece, que mujeres. Okay. Entonces, desde ya, vamos perdiendo en el número de... ¿Te va a meter el gol? ¡Ay, no! <risa> <risa> <risa> Una pregunta ahora, ¿quiénes son más fieles, los hombres o las mujeres? No sé, mi hermano, la verdad no sé, pero creo que se ha nivelado la balanza. Creo que antes eran más infieles los hombres, y creo que ahora las mujeres, en su... Eh, pues en esta explosión de liberalismo, también eh, comienzan a tener menos yugo del hombre, y entonces también forman parte ya de ese número de infidelidades. Creo que ya estamos ahí muy parejos, ¿no? La, la mujer se ha emparejado tanto en lo bueno como en cosas negativas, creo que también. Solo que la mujer es infiel de otra forma. El hombre es infiel... Eh, por placer por deseo es como el hombre es como si fuera un, un león carnívoro solamente tiene el deseo de, de comer la carne y terminar y se acabó pero la mujer es infiel de otra forma en un ejemplo la leona eh, quiere la carne para compartirla para tener eh, leche para sus crías para compartir con la comunidad incluso para darle al mismo león por eso cazan las leonas, ¿no? entonces las, las mujeres tienen su forma de ser infiel es más profunda que el simple hecho de ser infiel el hombre es muy básico el hombre solo es infiel por un rato por eso le, por eso a los hombres nos cuesta no nos cuesta no por eso nos es tan fácil ser infieles a los hombres porque nosotros solamente vamos por el acto por el momento y no tenemos ningún sentimiento cuando termina la situación eh, seguimos amando a, a nuestra prometida a nuestra esposa etcétera pero a las mujeres no las mujeres cuando son infieles pues adiós hombre porque ya te está cambiando no solamente en la forma física sino en la sentimental y en la importancia entonces eso es más crudo para el hombre duele más al hombre una infidelidad seguramente porque lo cambian por completo Dice, soy cielo, cielo rojo, blogs, cielo rojo, blogs. ¿Por qué a veces sueñas bonito y otras sueñas algo malo? También tiene que ver con lo que comes. Eh, o sea, es que esto da para muchos temas. Se cree también que el, el estómago es otro cerebro. Que es otra forma, o, o, es otro órgano, otro órgano que tiene independencia. Entonces al tener eh, otras facultades el estómago también provocan que cuando uno come demasiado o come cosas malignas también repercuta en lo que nuestra mente y en nuestro en lo que nuestros actos hagan y en lo que nosotros soñemos eh, ahorita voy con eso Jack yo lo di por ejemplo yo quería hacer también en mis momentos de, de máxima brillantez quería hacer un estudio sobre si las personas que consumen más carne so, suelen ser más agresivas que las personas que son vegetarianas o veganas o sea no sé si haya un estudio no lo sé si haya pero a mí me llamó mucho la atención esto y saber si efectivamente quien consume carne o consuma alcohol o consuma grasas puede ser propenso a ser más violento que alguien que no consuma grasas, que no coma carne, que sea vegetariano. Todo tiene que ver, como se los he dicho. Entonces, por eso a veces sueñas cosas buenas y otras malas, o sueñas bonito y a veces sueñas feo. Todo depende si hiciste ejercicio, todo depende si te alimentaste, todo depende si estás enfermo, todo depende si tuviste un conflicto, si tienes un problema, si tienes eh, algún pensamiento, etcétera, todo tiene que ver. Por eso a veces soñamos de diferentes formas. Si tu vida siempre es muy, muy lineal, seguirás siempre soñando lo mismo. Pero si hay muchas cosas que te bombardean todos los días, entonces tus sueños seguirán cambiando constantemente. Dice Jackie Lodi: Entonces la monogamia no sirve. Eh, pues es que si yo les digo aquí la verdad se van a enojar, pero la monogamia no, no, fun, no, no funciona, no es algo que funcione, por más que digan que sea cierto, somos animales, y los animales como mamíferos eh, tenemos una parte en la que nuestros instintos nos piden, como, como machos, el que tengamos una manada, la manada significa tener muchas hembras, y de las hembras tener espérame andrea ahorita ahorita me peleas y las hembras eh, tener hijos y las mujeres también por naturaleza por ese cerebro primitivo por ese cerebro animal también lo que hacen las hembras es eh, tener un macho para procrearse y para tener hijos y cuidarlos y así eh, Darle seguimiento a la vida de su especie. Eso es mentalmente lo que traemos en la, en la mente, en el cerebro primitivo, como lo llama por ahí este, algunos autores. Que tenemos un cerebro consciente, un, sub, un subconsciente, y un otro que no me acuerdo cómo es, pero es el cerebro primitivo. Y ese cerebro primitivo es el con el que nacemos como animales. Yo lo, siempre siempre lo he... Este, Siempre lo he dicho al ver este, estos temas cuando alguien pues es muy mujeriego. Pero es que así son, así son los animales. Por ejemplo, nuevamente vamos al león. El león lo que hace es tener una manada de leonas con leonas. Se copula con todas las leonas. e Incluso el león espera que las leonas casen por él y lo alimenten. Porque las leonas necesitan que el macho esté fuerte para que tengan Hijos fuertes, y por eso después el macho tiene que pelearse con otros machos jóvenes para que siga la, la dinastía, para que siga teniendo las hembras con quien copular para tener, siguen tener leoncitos y leoncitas. Entonces, yo digo que la monogamia eh, es solamente un acuerdo que se ha hecho socialmente, pero naturalmente no es algo que funcione. Hay Animales monógamos, sí, me parece que hay un pajarito que es monógamo y no me acuerdo qué otra especie es monógamo, es decir, que tienen a sus a sus crías y se quedan con ellos para siempre, sí hay como uno o dos, uno o dos, ¿no? <risa> uno o dos, pero los demás no, los demás solamente tienen crías y se van, ¿no han visto ahí? Los gatos, los perros, no, esos nada más tienen crías y se van, así son. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Yo entiendo, yo pasé por eso cuando estaba joven, tuve muchas novias y muchas mujeres en casa, y eso me acabó en mi vida. Pues claro, porque eso socialmente, pues ya trae problemas. O sea, naturalmente somos así, pero socialmente son leyes y reglas que debemos mantener, porque si no, no hay un equilibrio. ¿Será cierto lo de que el odio nace el amor? Henry Ramírez también también del odio nace el amor sí. de las dos formas del amor nace el odio y del odio nace el amor sí. es muy real dice andrea hay que ser monógamos pues eso es lo que se es lo que está estipulado en la sociedad por eso el casamiento por eso tanto te casas por ante la sociedad y ante dios porque estás adquiriendo un compromiso los animales no adquieren un compromiso es lo que nos diferencia de eso de que como nosotros somos seres racionales, adquirimos un compromiso, y por eso tenemos esa ley de ser monógamos, pero que si nos dejaran vivir tal cual eh, bestias, tal cual salvajes, pues andaríamos ahí como los gatitos y los perritos, y anduría, andaríamos matándonos unos a otros, por eso debe de haber reglas sociales, los pingüinos eligen a una pareja y se quedan con ella, dice Iblis Vandala, y es la pareja que canta mejor, ¿no? Eso lo vi en, en los pingüinos de Madagascar, ¿cómo se llama? Happy Feet, ¿no? Eso lo vi en Happy Feet, así que no cierto Iblis Bandala. Eso lo viste en Happy Feet. Con la diferencia que los animales no sienten celos, ¿o sí? Dice Evelyn Aviles, ¿los animales sienten celos? ¿No estábamos hablando de los sueños? ¿Los animales sienten celos? Uy, sí, sienten celos, sí, sienten celos. Yo he visto videos donde los perritos se ponen bien celosos. Sí he visto, los, los animales sienten celos, Evelyn Avilés. es verdad, sí. Muy bien, yo soñé con mi novio antes de conocerlo, y de hecho cuando lo conocí me sorprendió. Yuri, me, me sorprendió mucho, qué buena onda Yuri que haya soñado con tu novio, con el que iba a ser tu novio. Eso es un sueño bonito, qué padre que te haya pasado. Dice Oxlack, me gusta mi amigo, ¿qué hago? Dice, explica esto. Me gusta mi amigo. A ver, explica esto. ¿Eres hombre, mujer? ¿Tiene novia? ¿Tiene novio? Cuéntanos un poquito más al respecto, porque así de frío. Hola Oxlack, te adoro, un abrazo, mira tu programa. Gracias, Diana. No, no, Dian Fonseca, Dian Fonseca, gracias, totalmente de acuerdo. Ah, <risas> totalmente desacuerdo. Empezaba a seguir en el anfitrión que no, que no somos monógamos. ahora hombres hum, los hombres hum. Eh, yo, yo no, este, no juzgo a los que son mujeriegos, porque lo veo desde esa forma del cerebro primitivo, digo, están, no somos mujeriegos, son bien piches primitivos, estos güeyes, ¿no? O sea, no me molesta que sean mujeriegos por ser mujeriegos. Me molesta por ser primitivos, por ser salvajes, por ser ignorantes. Eh, creo que alguien que tenga un cerebro eh, más evolucionado, que haya alcanzado la espiritualidad, la mente, el cuerpo, que, que esté mejor físicamente, mentalmente y espiritualmente, no hará eso, no hará una infidelidad. Amará a su pareja porque sabe y, y, y reconoce el dolor. Empatiza con su pareja de saber que le causaría un dolor. Cuando uno empatiza con la pareja, creo que ahí eh, te das cuenta de que, obviamente, no debes de hacer sentir celos a tu pareja ni engañarlo con alguien más, porque no quisieras que te pasara eso a ti tampoco. Y porque duele más lastimar a una persona a que te, la, te lastimen. La verdad, la, el sentimiento de culpabilidad es mucho más fuerte que si alguien te engaña a ti. Cuando tú lo haces y tienes esa capacidad mental y, y has evolucionado tanto, sabes que ese dolor es irreparable y te, y te pega como, te pica como una espina. Quizá cuando a ti te lastimen y cuando te engañen, quizá con el tiempo te puedas sacar la espina, pero cuando tú lo haces, la espina se queda ahí y eso es muy difícil de llevar. Los hombres somos más evolucionados que los animales. El hombre que anda con una y con otra es porque no se siente bien consigo mismo. Nada lo llena, vive en la ignorancia. Es lo que acabo de decir Andrea, novia Andrea. <ríe> Manuel Olivares me mandó 20 pesotes. Manuel Olivares, qué buena onda. Gracias wow. por esos 20 pesotes para el canal. Gracias. Dice, empezó como una reunión de lectura y ahora dando terapia de relaciones. <risa> los fantasmas sienten celos por eso regresan por sus parejas ayer hablamos sobre, sobre el libro de Alan Kardec y que hablaba del por qué regresaban los, los fantasmas ¿no? y a, a, dijo el espíritu, los espíritus le respondían a Alan Kardec el espíritu que le respondió eso a Alan Kardec la verdad se rifó, estuvo muy bueno a lo mejor en la noche volvemos a, a hacer una, una práctica con las preguntas que se le hicieron a los espíritus Saludos Oxlack, Manuel Torres, gracias. Gracias a, a Juan, también 70, Juan 70, Jan YouNow. ¿Cuánto llevamos de transmisión? Una hora 22. Yo creo que ya nos vamos a ir, gente, porque pues no he comido. Eh, esto era una sesión de, de lectura. Al menos avanzamos. Una hoja y media, una hoja, una hoja, avanzamos de, de libro. Entonces está bien, llegamos hasta aquí, veanle, hasta aquí llegamos, nos faltan por discutir como 170 hojas, pero no, vamos a, ir a, vamos a ir cambiándole los libros, entonces hoy hablamos de los sueños, pero mañana voy a sacar otro libro diferente y hablamos de otra cosa, ¿sale?, y después regresamos en un mes o dos meses, regresamos a este libro de los sueños y así le vamos abarcando diferentes temas para que hablemos de todo un poco. Como ustedes ven, todas las cosas están eh, relacionadas unas con otras, incluso aunque no sean de la misma materia, aunque una sea material, otra espiritual, otra física y demás, etcétera, se pueden relacionar unas con otras. Es el conocimiento que tenemos, todo ese conocimiento que tenemos. Lo debemos de aplicar y, y convertir y juntar y hacer y deshacer para que salgan nuevos conocimientos. De eso se trata el aprendizaje y de eso se trata el evolucionar. Y eso es lo que no estamos haciendo porque hemos dejado que, la, que el avance tecnológico nos lleve por, por otros rumbos. Pero el del conocimiento es importantísimo para mantener nuestra eh, nuestra existencia como humanos, si no vamos a desaparecer, Osla por favor habla sobre tu libro de criptidos. Sí, también tengo varios libros de criptozoología para cuando volvamos a este libro ya se me va a olvidar lo que vimos en esta clase, dice Evelyn Avilés Chicalo Moguía, gracias Maru si Dios quiere en tres años vamos a terminar el primer capítulo, dice <risa> a... Yuri dice voy a comprar el libro porque será difícil terminar, dice Yuri no hagas, no hagas lo que te gustaría que te hicieran sí, claro, no, no haga lo que le, no les gustaría que le hicieran, de eso hablan muchos filósofos, el conocimiento a través de la discusión de un tema, Iblis Vandala, pues eso es lo que estamos haciendo y gracias a cada uno de los que se conectan lo vamos a hacer en las tardes y en las noches hacemos otro tipo de transmisión pero en las tardes hablaremos aquí en, eh, tenemos TikTok, YouNow, Instagram, Facebook YouTube y Twitch, seis plataformas en vivo y en directo Ahora, gracias, los quiero mucho, gracias por estarme acompañando, apóyeme con esos likes, con compartir las transmisiones, con sus regalitos, con los superchats, con todo lo que puedan, gente, los quiero mucho, gracias por estar conmigo, nos vemos en la noche para una transmisión más, y si no estoy en la noche es porque a lo mejor me cansé, pero seguro que sí, a lo mejor estamos en la noche, los quiero, descansen, hasta mañana voy a comer, no, no hasta mañana, no, hasta el rato, hasta el rato.